Hola, voilà, ya estoy. Hola, yo soy yo, Estefan Dabo, soy el autor de la Teoría Relativa del Dinero que, bueno, que demuestra que el tipo de moneda que utilizamos tiene un impacto en el resultado de la economía. Eh, es decir, que utilizando, utilizando una moneda deuda eh, hay un centro que decide de dónde eh, se crea el dinero, entonces dónde va el primeramente el dinero y esto uh, hace que hay los hay que tener ventajas sobre los otros uh, y, y esto está uh, incluido en la, en la raíz misma de, del código de, de, de la unidad de medida económica. ¿eh? porque no. si, Hacemos medidas económicas en todos los intercambios. Y entonces decimos que esta casa, este terreno, esta, esta empresa vale tanto de esta unidad de economía. Pero si esta, si esta unidad se, se crea eh, dando ventaja a los unos y desventaja a los otros, eh, tendrá como resultado de dar precios más altos en ciertos... Eh, parte de la economía y precios más baratos más bajos en otras partes y esto entonces es un, es un desequilibrio que, que, que no, no tiene uh, su raíz en lo, los intercambios en el trabajo de los humanos sino en el, el tipo de, de valor económico de referencia que utilizamos para medir la, la economía por eso teníamos como objetivo definir una unidad de medida económica que sea lo más neutra posible, lo más equitable posible, simetrí, que tenga una simetría en su código, así que no haya esta, este tipo de ventaja o de desventaja debida a la moneda. Y que no, los, otros, los otros temas son otros temas, pero la moneda tiene, su, tiene este sentido central. Entonces, lo que, lo que demostramos en la teoría relativa del dinero es que hay una solución única para tener una, una moneda que no, da, no, no pueda no dar ventaja a los seres humanos, dado que tienen una esperanza de vida que es limitada, que es más o menos de 80 años en Europa, no, tenemos tampoco, no, tenemos, no, no queremos tampoco que el, haya una generación de seres humanos que tenga ventajas sobre otra. Entonces, dando estas dos simetrías, que no haya seres humanos que tenga ventaja en la creación de dinero en un instante T, pero tampoco tienen que, se, te, tenemos que tener seres, generaciones de seres humanos que tengan ventaja sobre otra generación, tenemos una simetría que llamamos espacial entre los seres humanos y temporal entre las generaciones de seres humanos. Estas dos... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, ¿Cómo se dice en español? Estas dos... Mm, eh, sí. Cláusulas. O cláusulas o límites. Cláusulas no estas dos... Límites, límites, sí. Estas dos, esta, esta, esta, esta dos dimensiones de simetría imponen una solución de, de forma única, que es una... Una moneda que tiene que crearse por dividendo universal, es decir, todos los seres humanos reciben este, la parte de creación moneda en instante T de, de la misma forma, y también este dividendo universal tiene que ser proporcional a toda la masa monetaria que ya existe en la, en la comunidad de, de seres humanos que lo utilizan. ¿Por esto? Para que las generaciones siguientes tengan la misma proporción de creación que los que están antes y los que serán después. Después de esta teoría, iniciamos uh, con unos uh, desarrolladores de, de, de, de, de programas informáticos. Hace, hace 10 años uh, empezamos el proyecto de desarrollar una moneda de este tipo con la idea de la blockchain que ya estaba en el aire porque el bitcoin casi empezó cuando la teoría lo, lo, lo acabamos. Entonces, eh, vimos que la, la blockchain era la solución para, para, esa, para hacer esto y acabamos este desarrollo 7 en, en, años después, en 2017, y empezamos entonces eh, el nacimiento eh, de la, de la junta la Juna, que es la, el primero dinero que se crea por dividendo, dividendo universal, y que, se, que, que empezamos con unos 50 miembros y ahora estamos 2.500, casi 2.500 miembros, uh, sobre todo franceses, pero también los hay, hay, hay de Bélgica, los hay unos en, en España, los hay unos en Suiza, en Alemania, unos en Dinamarca Dan y unos en Inglaterra también la mayor parte ahora en Francia pero no tiene fronteras ¿eh? es que, ¿cómo se puede entonces uh, volverse miembro uh, de, de, de la comunidad de, entonces, hay que ser identificado como ser humano único para tener un cuento de miembro de la, del dinero y cada día hay un dividendo universal que, que, se, que, se, que se suma a su, en su cuenta, y que es el un universal igual para todos y entonces la moneda se crea así y no hay no hay, no hay medio de, de crear dinero uh, de otra forma entonces se puede cómo se, cómo se hace la, esta, esta operación de ser identificado como ser humano en este dinero libre es libre porque no hay ventaja de los unos sobre los otros, mm. por eso que es libre, es que la libertad separa, donde empieza la libertad de otros es esto, okay. es, es el, el sentido profundo, de, el sentido profundo de, de la expresión de libertad. ¿Cómo se hace la identificación? Son los seres humanos que ya están miembros del de Dinelo, unos, unos cinco, que van a asegurar al resto de la comunidad con, con signaturas, con, van a firmar la cuenta, mm del nuevo, del nuevo que quiere entrar y cuando tiene cinco validados por el sistema, hay cinco personas que ya que, que lo, que aseguran en la comunidad que conocen bien a la persona que es única, que no tiene otra cuenta, que, que, que aseguran que lo conocen bien, que saben contactarles, hay unos, unas reglas de seguridad para asegurar que lo, lo, los que lo, que lo firman lo, lo conocen bien, entonces se vuelve miembro y como miembro, va a crear el dinero con nosotros con dividendo universal y también tiene la libertad de, en su turno, a firmar uh, y, uh, nuevos nuevos miembro, miembros que pueden venir después. Uh -huh. Entonces, cualquier miembro de cualquier parte del mundo uh -huh. puede volver a ese miembro porque solo hay que tener los cinco amigos que, que lo conocen que ya están miembros, creo que hace unos meses uh, el primero miembro chino existe, entonces bueno ¿eh? es mundial ya ¿eh? <risa> y, y bueno se puede crear, crea claro que se puede crear también otros, uh, otras monedas libres eh, sobre el, el mismo tema de dividendo universal proporcional a la masa monetaria, pero de momento de, creo que en el mundo uh, hay solo una uno, un, un moneda, una moneda solo que, sea, que está creada es, es la Juna uh -huh. ya está uh -huh. creo que lo, lo sí. he dicho todo ¿eh? qué más uh -huh. uh, después hay es un montón de de trabajo informático para que funcione entonces cada seis meses nos, nos reunimos para uh, que los desarrolladores de, de programa uh, puedan uh, puedan encontrarse puedan trabajar juntos puedan conocerse mejor y trabajamos todo, todo el año para desarrollar mejor lo, los programas, programas de servidores que hacen uh, funcionar la, la blockchain de, de la Juna y también los, los programas clientes que permiten a cada ser humano de utilizar su cuenta, mandar dinero a, otro, a otra cuenta y recibir también uh, Junas sobre su cuenta y hacer intercambios. Y después alrededor de esto, bueno, el, los hay que desarrollaron mercados numéricos, pero también mercados físicos. Hay un mercado, ¿eh? G-Mercado, llamamos ah, así, G-Mercados que se, que se desarrollan, donde se pueden intercambiar un montón de cosas. Ya, se, ya hemos visto ventas de, de coches, ventas de, de alquiler de casas o de comida, de pan. De, de, de un montón de, de, de, de, también de smartphones, ¿eh? smartphone, mm. eh, como Fairphone, eh, que se pueden también eh, intercambiar en junas Y eh, bueno, un montón de cosas muy diferentes y muy extrañas a veces. <risa> y eh, entonces una, una economía se está desarrollando. Eh. Hablamos aquí de, de algo que se empezó hace dos años, en lo que un poco todavía un poco pequeño. Bueno, depende del punto de vista porque 2.500 personas que, que, que están miemb miembros del de dinero es, bueno también un montón hay, hay, que, hay que señalar aquí que uh, se puede también utilizar la cuna sin estar uh, sin, ser miembio, sin ser miembro sin ser de, miembro del dinero sí. sin crear el dividendo universal uh, nos interesamos el dinero queremos utilizarlo se, le, se puede abrir una cuenta que no será miembro porque no tiene las cinco las cinco, cinco certificaciones, certificaciones. Uh, pero se puede uh, vender algo recibir junas y con esa junas uh, comprar otra cosa y después volverse miembro quizás uh, seis meses uh, después no, no hay obligación uh, también uh, lo que puedo decir alrededor de este proyecto es que desarrollamos para los que, los que no, no tienen idea de, del problema de, relacionado con, con el dinero desarrollamos un juego un juego que se puede jugar en, una, en un día, mañana y tarde, que se llama Geconomicus, que ya hicimos uh, uno, dos, o tres uh, Geconomicus en España, creo que en Barcelona, en, en cerca de Sevilla también hubo, hubo uno. Y este juego se lo juega con las mismas reglas, mismo juego, con un dinero con, con un banquero, con menú, dinero deuda, moneda deuda, por la mañana. <risa> Hacemos intercambios con, con créditos del, del banquero y, y se, se, se juega el juego, el juego así. Y por la tarde cambiamos una única cosa, el cómo la, la, el dinero se cree. Entonces uh, invertimos el dinero en el juego con dividendo universal. Y al final comparamos el, lo, los resultados de los dos tipos de juegos. Y, bueno, bastante interesante para los, que, para, los que, para los que nunca se dieron cuenta de que quizá, quizá a ver, a ver si sí, sí, sí, se puede verificar con la experiencia, eh, quizá la manera de que creamos el dinero tiene un, un impacto fuerte en el resultado económicos a largo tiempo. Quizá del día a otro se no se ve la diferencia, pero después de 10, 10, 20, 30 años quizá se ve una diferencia muy notable entre que se puede ver una relación de casualidad entre la manera de crear el resultado final. Esto hay que meditarlo bueno, un poco, pensarlo un poco. Unas palabras para los que queremos empezar en España. Bueno, los que se interesan este este proyecto en España, bueno, lo, lo primero, pienso, es eh, traducir en español un poco lo, los temas teóricos, porque a partir de los temas teóricos, si, si hay una traducción que está bien hecha, eh, quizá haya desarrolladores de informático, informáticos que, que lo pueden entender bien y, y unirse al, al, junto, al, al conjunto ya que existe de, de desarrolladores franceses, para desarrollar los, las herramientas en español. ¿eh? Es lo, pienso que lo más importante, porque eh, es, el, el dinero este funciona con blockchain. Blockchain es decir, es decir un, una red de servidores, de servidores que no tienen centro. y No estaría bien usar tener, tener únicamente usuarios con, con seguidores franceses, porque esto sería, sería decir uh, un, centro, un centro territorial en Francia donde se, se pueden tener un poder sobre los que serían de fuera. Entonces, para que lo, unos españoles que se puedan juntar, unirse y hacer, hacerse miembros de, de la junta, tendrían que de, desarrollar uh, como se dice, de nudes, nudos, nudos, nudos. nudos de, de junas en español, en España, con herramientas en el, españoles y donde se, se podrían eh, juntarse a la, a la red de, que ya existe. Mm -hmm. Y esto supone que haya primero informáticos que se interesan al proyecto. Mm -hmm. y, y a partir de esto se puede imaginar que haya más españoles que puedan eh, entonces unirse a, a la junta y. y por verse miembros es una primera opción y la segunda opción sería desarrollar una nueva moneda con, con, con nombre diferente sobre el tema del dividendo universal, que sea un Ford, por ejemplo, un Ford de, mm -hmm. de la Junta, con los, las mismas herramientas de Tuniter, por ejemplo, de, de los programas, uh, y, pero que sea una moneda diferente. Mismo, de misma forma con, pero diferente. Bueno, son dos estrategias posibles yo no sé la cual uh, sería la mejor no tengo idea de esto pero no hay que, no hay que cerrar uh, estas posibilidades uh, porque quizá una moneda única no. Uh, no, es, no es lo mejor, quizá es lo mejor quizá no lo es o sea, hay que pensarlo pe primero hacer experiencias después y ver lo, lo que sería mejor no hay que tener a priori antes de hacerlo.